Bueno, la verdad es que este acto hoy cobra más simbolismo que nunca, teniendo una guerra en las puertas de Europa, un acto que simboliza acuerdo, que simboliza paz, creo que es algo para poner en valor. Carlos ¿te acuerdas? El día de la esquiada? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Venís dispuestos a pagar el tributo como en años anteriores? Sí, señor. Pasaban. Pasaban. ¿Pasa, van? ¿Pasa, van? ¿Pasa, van? ¿Pasa, van? ¿Pasa, van? ¿Pasa, van? ¿Pasa van? ¿Juráis cumplir, vuestro, vuestro ¿Juráis, cumplir vuestro, vuestro ¿Juráis cumplir fielmente vuestro trabajo? Sí, señor. ¿Juráis cumplir fielmente vuestro trabajo? Sí, señor. ¿Juráis cumplir fielmente vuestro trabajo? Sí, señor. Si es así, yo os, os lo pague y si no, os lo demande. Gobierno de Navarra. Nafarro Acu A.